Eh, por fuera terminó siendo parte de uno de los jurados eh, éticamente digamos se vio un conflicto y no, no pudo realizar esa tarea entonces este, al parecer fue su, su hermano Javier quien terminó presentando el texto al concurso eh, en el año 64 eh, Claro, eh, la rama Florida sacó esta edición de la obra completa, digamos, de. Lo que en ese entonces empezaba a quedar la obra completa de Febrero eh, y eh, apareció Estación Reunida. ¿no? Lo curioso es que en ediciones posteriores eh, siempre Estación Reunida aparece anexada a los dos primeros poemarios, nunca hubo una edición independiente. Tuvieron que pasar 45 años para que Estación Reunida tuviera una edición como esta, ¿no? libre de, de, de, sus, digamos, de sus hermanos, que son nosotros los libres. Eh, que, bueno, eh, esta edición fue a cargo del de editorial eh, esa redonda que dirige el poeta de Guadalajara, el profesor de Guadalajara. Eh, y hay algo muy curioso, que son esas coincidencias a veces eh, curiosas. ¿no? También eh, tuvieron que pasar 45 años para que por fin la familia realizara los traslados de los restos de Javier. Eh, en el 2008 pasaron dos hechos eh, vinculados al, al Poeta del Río, ¿no? los traslados de sus restos hacia Lima y la publicación eh, de manera independiente de, de su tercer poemario, que es la Fundación Reunida. Eh, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos eh, considerar eh, que el fallo eh, a favor de, de este texto de Javier eh, podría tener digamos, eh, distintos fundamentos, ¿no? ah, este, este, este tercer libro de Javier tiene cosas muy interesantes que, que, como habíamos mencionado en el primer punto, que fue un poco la, los inicios en la etapa escolar. Esta eh, oportunidad de tener acceso al inglés, de poder leer a poetas como él o sin duda que van a marcar mucho su formación, el estilo que van a, a buscar posteriormente. Y un poco, eh, un ejemplo de, de esto que estoy haciendo referencia es el poema que se llama La Tierra Vacía. Que desde el título no es nada inocente, ¿no? Porque tenemos en cuenta que eh, Tizi tiene eh, en su libro que es Tierra Valdía. Hay ahí desde el título una, una referencia muy sutil. Voy a, voy a leerlo para que tengamos, una, tengamos el poema un poquito más, más fresco. Dice, Encierro del verano. Abril es el mes más bello. Desprende árboles inmensos al compás de vientos extranjeros y al compás de músicas triunfales. Desprende árboles enteros Abril tierras soles Y alimenta tibios fríos otoñales Abril, ¿qué tiempos transcurren en tu advenimiento? Empieza el otoño y todo vuelve a su proporción Nos metemos las manos al bolsillo Y simuladamente nos cerramos la camisa Empezaba el otoño y empezaban también nuestras clases escolares Javier, Javier, no olvides tu gorra al salir Cuida tu maleta Fíjate bien al cruzar el vía empieza el otoño dulces vientos nos, des, nos despejan nos hacen correr detrás de sombras pasajeras recogemos hojas amarillas consolamos troncos parques bancas y plazuelas el otoño nos sacude las gargantas nos sacude los días y nos ofrece variadísimos caminos para andar caminamos con algunos amigos bajo el sol de otoño andra coffee talking for hours Mi hermano el otoño que llevó a pie por las ciudades y ahí conocí los parques. Leo mucho en el día y por la noche me siento a esperar el eh, En este poema de Javier hay creo, cosas muy puntuales, como es este, este diálogo con las voces mayores, en este caso es el juega a ¿no? eh, En el poema de Tierra Valdía lo que dice textualmente Elio es que abril es el mes más cruel de todos. Javier, con esa, digamos, irreverencia, esa frescura, le contesta a un poeta mayor, ¿no? Abril no es el mes más cruel de todos, Abril es el mes más bello, porque empieza el colegio, ¿no? Eh, es más, este verso que está en inglés es un, de, un, de, un verso de ellos. ¿no? Eh, y eso es algo que que Javier que lo escribió en el año 61, por eso le decía que él como que abre mucho este camino, porque poetas como Cisneros y Nostrosa tienen que esperar hasta el año 64, 65 un poquito para hacer esto, tener esta, digamos, osadía para contestarle a un poeta mayor, eh, pero Javier lo hizo en el año 61, con toda esa soltura, esa seguridad, ¿no? muy joven, ¿no? muy joven y... Y esto que también, que muchos han hablado, como este, este, el poeta gorra Chirinos, que menciona que este es uno de los versos que eh, abre el camino de lo que él denomina el coloquialismo, dice este, este, Chirinos. Javier, Javier, no olvides tu gorra al salir, cuida tu maleta, fíjate bien el cruzar el mías. Este, este, esto de lo coloquial también va a ser muy interesante. Si recordamos, por ejemplo, a, a poetas como eh, Luis Hernández, que también utiliza mucho este recurso, ¿no? Eh, eh. Por ejemplo, a nosotros, eh, ¿quién podríamos pensar que le pertenece a esta voz que le, le dice Javier, Javier, no olvides tu guarda de salir? ¿Quién podría ser? Mamá. ¿Tu mamá. Entonces está, eh, eh, digamos, este, este incrustar estos diálogos, estas conversaciones, el tono coloquial, el diálogo con las voces mayores lo que algunos también han llamado la intersexualidad, ahorita la cultural son uno de los aportes o virtudes que vamos a encontrar en este poemario de Naciones Unidas